Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Everything Everywhere All At Once la película del momento, una de las películas más queridas, podría decir, de este año porque viene hace varios meses de su estreno, primero en Estados Unidos, después pasando acá a Latinoamérica y en el resto del mundo, con reseñas bastante positivas, de hecho, gracias a eso eh, me terminé interesando por la película, como le habrá pasado a muchas personas y como seguramente le habrá pasado a nuestra invitada del día de hoy, que vuelve al podcast después de mucho tiempo. ¿Cómo estás, Bere? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Desde Dinamarca para todo el mundo. Desde Dinamarca para todo el mundo, como, como siempre ahí lejos. Bueno, depende para quién. Sí, tal cual, tal cual. Si están escuchando de, no sé... Si llegan a escuchar esto desde Suecia, no sé, una persona que escuche eh, en español podcast, bueno, está cerca tuyo. Tal cual, sí, y acá así también que... hay muchos argentinos, así que, ¿quién te dice? Bueno, bueno, eh, <risa> qué lindo, qué lindo que si, si nos llegan a escuchar de por ahí. Así que, Hermoso. nada, eh, eh, vamos a hablar de esta peli. Como bien dijiste vos, eh, le contamos a la gente que estuvimos hablando un ratito antes de de ponernos a grabar, y le robé esto de la película del momento a Bere, que lo dijo. <risa> eh, así que Pero es así, o sea, no mentimos. Es claramente la película del momento. Tal cual. Eh, bueno, contame un poco qué te pareció esta peli, qué onda. ¿Se puede spoiler ahora o sin, sin spoiler? Todavía, todavía, todavía no, sin. no. todavía no sin. No cruzamos la línea. Bueno, Pero... bueno, usamos el umbral Después del spoiler. Sí. Después ya te vas a poder meter de lleno la pileta de los spoilers. De una. Eh, a ver, a mí me parece que. Me parece que es bien interesante. Creo que esa es un poco la palabra. No sé todavía si me gustó o no. Sí me pareció interesante. Que igual es positivo porque algo que sea interesante es algo que te da ganas de seguir conociendo o de seguir. Eh, investigando o seguir ahondando ¿no? y profundizando también siento que es positivo en algún punto pero no sé si diría que me gustó o que tampoco no me gustó sí creo que la palabra es esa es interesante, ¿a vos qué onda? Eh, me gusta que me preguntes eh, ah. sí, sí, porque si no es como que lo digo yo y bueno, ahora me toca a mí la buena es, es eh, y de vuelta eh, no, a mí me, me gustó mucho eh, no quiero spoilear mi calificación porque... Opa. Bueno, eh, va, va a ser... Eh, está entre lo mejor del año, directamente. Mira, o sea, sí, yo vi eh, mucha gente igual muy fascinada con la película. Eso sí, también sí. me flashó a mí igual porque a mí no me flashó poner. Sí, sentí que es interesante, pero, pero me parece flasherísimo igual lo que logró. Sí, de hecho, eh, me sorprende porque entré acá a, a, a la página de un cine de, de Argentina. No voy a decir el nombre porque no me pagan, así que no lo voy a hacer. Pero sí, Sí, me di cuenta de eso hace poco, <risa> grabando no me acuerdo sobre qué, que mencionaba canales de televisión y esas cosas, y me puse a pensar, no. pero si sí, nadie me está pagando. No. O sea, no, no. así que no, listo. <risa> eh, me quería fijar dos cosas. Uno, el nombre que le pusieron acá porque... En IMDB dice todo a la vez en todas partes, que no es el que le habían puesto acá y tenía la duda, y acá le pusieron todo en todas partes al mismo tiempo, que era el que conocía. Claro. Eh, y es distinto Está bastante bien. Tos. Sí, está bastante bien igual. ¿Qué sé yo? Porque a veces lo arruinan, pero bien. Sí. Y, y nada, me sorprendió eso, o me sorprende todavía, que siga en cartelera, porque nadie daba dos pesos porque la película dure más de una semana. Incluso yo, que ya la había visto pirateada, pensé, listo, no, no pasa de la semana acá. Y sigue. O sea, eso está bueno, porque además se le da eh, lugar a películas distintas que no duran mucho en, en cartelera. Yo igual creo que la película está en cartelera porque es distinta. O sea... Sí, esa es casi el único, eh, la única cosa que la hace estar en cartelera. Y después se sostiene, gracias al público también, que, que da buenas repercusiones. Pero está ahí porque es distinta. Porque si no, ni hubiera estrenado en cine. ¿eh? Esa es mi opinión. Sí, sí, olvídate. olvídate. Todavía no sé cómo llegó acá. Fue por eso seguro, pero es increíble. Fue por eso. Eh, lo agradezco, sí. lo agradezco. Porque hay un bueno, montón de obvio. películas que nunca llegan. Argentina, Latinoamérica en general, así que se agradece bastante. No sé allá cómo es en Dinamarca, pero al menos acá pasa eso. Sí, acá hay mucho acá hay mucho de todo, eh, eh, pero también hay mucho europeo que ustedes allá no tienen. Claro. Yo me acuerdo que cuando viajé a Argentina, eh, hay mucho, o sea, me doy cuenta también eso, ¿no? Como argentinos y como personas, se consume mucho el cine yankee allá, eh, ¿no? Como bueno, de hecho esta peli es de Estados Unidos, pero como que... Pasa que es el que, que llega. Es el que llega, y, pero es porque... una realidad paralela igual, porque acá hay tipo nueve películas de Europa y dos yankees, ¿entendés? Como no, no te pasa que hay ocho yankees en cartel. Claro, eh, pasa que si acá llegara más cine europeo, en cartelera, en cines comerciales, ¿no? Porque hay distintos festivales de cine europeo, hace poco hubo uno... Eh, sí. O sea, eh, está ese consumo. O sea, no, no es que no existe para nada. Pero es en festivales o ciclos Obvio. más chiquitos y cosas así. No sea, esta semana iban a poner de nuevo en cartelera eh, retrato de una mujer en llamas. Claro. Pero eh, cuatro días, cinco. Sí. O sea, no te da tiempo ni a pensar en ir a verlas, más o menos. Eh, y eso del cine comercial de, de estos lugares eh, más conocidos no ponen en cartelera películas europeas eh, por ahí del momento, y, y eso obviamente ayuda eh, para mal que, que no, no haya tanta repercusión de ese cine. Eh, entonces, no, tal cual, tal cual. Y yo, ta también, eh, no, y yo también noto como en la gente que, que también e ese consumo de cosas quizás más yanquis Hace que también se adquieran ciertas eh, pretensiones o experiencias que están más ligadas al mundo estadounidense y que cuando uno ve una película europea no comprende un montón de cosas. Porque, claro, si mamaste toda la vida algo que no tiene nada que ver con lo que estás viendo. Sí, me pasó con The Worst Person in the World, que la habíamos mencionado sí. antes de, de empezar a grabar. Y con eh, otras también, no. ahora no me acuerdo. Bueno, eh, Retrato de una Mujer en Llamas también. Eh. Sí, sí. Parasite un poco, o sea todas las películas que por ahí vienen de Europa o, o bueno en el caso de Parasite de Corea y ese tipo de, de películas es como sí. que claramente son distintas a las películas de Estados Unidos y al principio cuando me empezaba a meter en ese cine me costaba como, esto este, porque, es raro, no estoy claro, acostumbrado y, y, pero no claro. no por eso, eh, es algo malo digamos, ¿no? No, Solamente cual, que no estamos acostumbrados a ese tipo de, de relatos, por así decirlo Tal cual, y además también me doy cuenta que la gente le termina por no gustar, pero porque no conoce, no porque no, o por, porque claro. no entiende tampoco el mundo, eh, o porque no sé. Me parece que es un poco también de eso. Y también yo, bien, estando. Eh, acá, viviendo, eh, me doy cuenta que, claro, empiezo a sentir muchísima más empatía por eh, el cine danés pues empiezo a entender, claro, empiezo a entender un montón de cosas, o sea, ¿por qué, claro, está esto? No sé, un montón de particularidades también mismo de The Worst Person in the World, que es como un montón de cosas que te das cuenta que, claro, eh, vos nacés con la facilidad de tener todo en la vida, ¿entendés? Eh, uh -huh. O sea, porque acá cualquier cualquier ser humano puede ir a la universidad, puede ir a... O sea, no hay problema, eh, pero tus problemas son otros. No es que no tenés problemas. <ríe> tus problemas son otros acá. Pero, nada, es, es loco, pero cambia un poco el enfoque y quizás eh, entendés más las conductas de, de los personajes. Eh, también, bueno, ahora me está pasando a mí mucho con el cine nórdico, eso que además está en su máximo esplendor. Eh, y me está pasando un poco eso siento mucha empatía porque entiendo mucho las premisas de las películas o sea a dónde quiere apuntar es fantástico o sea por cómo está pero bueno yo siento que igual nada van a llegar a Argentina de una u otra manera como The Worst Person pero bueno es así medio viste primero piratamente y después llegará en dos días o tres días sí igual ya pasó bastante de, de Worst Person no sé si va a llegar a cines acá pero, no creo, pero bueno. Y, eh, ¿Y Drive My Car estuvo esa? No me acuerdo. Estuvo dos días en marzo. Ahí va. No me acuerdo Ay. por qué. Si fue por... Eh, no me acuerdo por qué. O sea, pero me acuerdo que fueron dos días porque encima justo sí. yo la quería ir a ver y me pegó con las fechas de la palusa acá en Argentina y no, no pude ir. Ahí va. Y además, eh, ahora me estaba acordando que creo que se va a estrenar la de Cronenberg que no me acuerdo el nombre, que estuvo hace sí, poco. Sí, Crimes sexuales. of the Future. Exactamente, también, dos días. Okay. <risa> tipo, no te dan yeah. opciones para nada y después la meten en una de las plataformas que, que hay por ahí, yeah. Movie creo que es, como pasa con Drive My Pero sí, no, no te dan muchas eh, opciones, digamos, a, no, a la oportunidad. También es cierto que cuando tienen la oportunidad, salvo Everything, Everywhere, All at Once, que es un... Una entre miles. Bueno, con The Northman también. Estuvo bastante en cartelera. Eh, más allá de que no le fue muy bien en, en, en taquilla, pero eh, es como que le dan la oportunidad, la pierden, porque no le vas bien sí. a estas películas y. Chao. O sea. Claro, se resigna. Es eso. Sí, lamentablemente es eso. Y las alas, claro. bueno, eh, no sé, ahora se va a estrenar Thor, tiene 62 millones de alas, se estrena una película argentina, tiene dos alas. Claro, es bueno, así. eso, claro. Y es sí. eso. Eh, yo sí. amo a Thor, amo Marvel, pero no hay igualdad en, en las carteleras, y sí. lamentablemente. Y no. Bueno, algo que yo banco mucho de Dinamarca es que acá, eh, seguro hay una de Suecia, seguro hay una de Noruega, seguro hay una de Dinamarca. O sea, tipo, ellos son reunidos, los amigos. <ríe> Nórdicos Unidos jamás se nos Claro, sí, sí, sí, medio, medio secta, pero sí, se, se autopromocionan, sí, de hecho acá cuando ganó, sí, ganó Ostlund, viste, La Palma de Oro, el sueco este, salió en los diarios de Dinamarca todos encantados, porque claro, es uno de ellos, Bueno, pero o sea. fue bastante, ¿no es uno de los pocos directores que ganó dos veces o algo así? Sí, sí, sí, ganó dos veces. O sea, fue grosso, más allá de que ganó sea el de allá. También. Sí, sí, es grosso. Sí, sí, bueno, pero bien. bueno, ellos, eso, ellos lo festejan a eso, porque ellos son pocos, ¿eh? O sea, son sociedades chicas. Entonces, sí, como que se festeja. Sí, obvio, olvídate. Eh, pero sí, cosas de cine, que la vamos a ver. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, ya, ya va a ir cambiando, ya va a cambiar nada. Ca Han cambiado sí. bastantes cosas, así que sí. yo creo que en este tiempo... También eh, van a seguir cambiando para bien. Eh, y nada, creo que ya dije mi opinión, más o menos, sobre esta película. Pero sí, a mí me encantó. Me, me gustó mucho. Sí. Eh, sentí algunas cosas que no me. como que no que me gustaron no te tanto, cerró, pero o no? Sí, sí, sí. Más allá de esas cosas que no me gustaron, es eh, como que en general me cerró. Yo sentí como que. Eh, eh, los, los escritores eh, de Daniels, sí. se hacen llamar porque los dos se llaman Daniels, maravilloso Daniel Schechner, no sé si le dije bien, y Daniel Kwan eh, que escribieron, eh, produjeron y dirigieron la película eh, hicieron lo que quisieron, o sea, es literalmente eso sí, y, y, y me gustó, o sea porque se tomaron todas las libertades eh, que se podían tomar y yo lo sentí bastante bueno eso, o sea, me gustó que además de hacer lo que lo que querían, eh, contaran una historia que yo le encontré como ciertas vueltas que, que me gustaron, que me llevaron más a, a algo terrenal, por así decirlo, más allá de, de, de la locura esta de, del multiverso y todo lo que, es, lo que vemos en la película, que hay un montón, eh, uh -huh. pero nada, eh, a mí me, me gustó bastante. Una de las mejores del año. Esa ahí ya tirando. Con, eh, no sé si puedo mencionar las otras. Ahora no me acuerdo mucho, pero sí. De eh, Batman y de Northman. Ahí va. Y no me acuerdo si hay alguna otra más. Eh, pero sí. Esas tres, por ahora. Ah, y Maverick. Maverick también. Y Maverick, ahí va. No tengo otra ahora que me acuerdo, pero sí, esas cuatro están como ahí juntitas, de lo mejorcito del año. Bueno, bien, después hay que hacer podcast de lo mejor del año, en Sí, doble. sí, no, bueno, un poquito, un poquito después, noviembre, es muy temprano. Sí, es cierto, pero bueno, que mediados de diciembre ya ahí especulamos De verdad, de verdad. Eh, bueno, ahora sí nos podemos con spoiler, ahora, ahora viene tu momento, vos que que querías? No, volver. no, mi momento, a la pobre, pero... A las no, pobres personas no. que no vieron la película, ¿les querías cagar no, la película? ¿Ahora? No. Ahora lo vas a a hacer. ¿Por qué? No, no, no. Lo que sí, a mí me tengo que reconocer, es, una, es, es algo que no tengo una virtud para eso y no sé eh, hablar sin spoilers. Me cuesta mucho cuando quiero explicar algo. Es complicado. No, igual para explicar, ahí te entiendo, porque sí, necesitas como... Eh, Claro, Soltar cosas o sea, de, de la historia. Y... Claro, tal cual. O sea, sí. Yeah, así sí, que sí, sí. es entendible. No, no te digo nada con eso, pero bueno. Ahora vamos a hacer Me la advertencia. Para... Sobre todo con esta encima. O sea, como que. Sí, te no, digo? no podés. Es complicado. Pero bueno, con, con la advertencia ya podés decir lo que quieras. Ahí. Vamos. Bueno, termina, a, no, mentira. Es <risas> la zona peligrosa en la que podemos hablar de todo. Eh, bueno. Para la gente que está escuchando, como siempre, si no vieron la película, vayan a verla. Si al momento que están escuchando esto siguen en cartelera, vayan. Que además es eh, muy buena para los cines. Vos no la viste en cines, ¿no? No, no, yo no la vi en cine porque aparte, de hecho, ahora que me fijé, viste en las carteleras que recién entré, ni siquiera está. Eh, muy mal, ni Dinamarca, está. muy mal. Ah. Eh, así que <risa> nada, Argentina 1, Dinamarca 0. Vengan, no, tremendo, vengan a Argentina Tremenda, tremenda eh, No, eh, si, si pueden Si en su país eh, Está en cines, disfrútenla en cines Que la verdad que Es para cines, o sea, es una, es una de esas Películas que recomendaría que, que se tiene que ver en cines Y si no, bueno, eh, piratea Por ahí, si no queda otra Sí, sí no por suerte hay muchas tampoco. páginas Que la subieron, más de una eso, sí, muchas. eso me flasheó igual Porque bien temprano la han subido Sí, sí. Acá incluso bastante antes de que se estrene. Yo la vi primero en mi casa, antes que en el cine. Así que. ¿En serio? Eh, eh, ah, sí, sí, sí. fuiste ya. Sí, sí. Eh, cuando apenas la vi, yo, chao, la descargué y listo. Eh, fui, fui al cine ya sabiendo... De hecho, eh, esperaba mucho un momento de la película. Todavía no me lo puedo decir. Eh, porque quería ver la reacción de la gente ante esa escena. Oh, eh, okay. pero pero sí eh, fui fui sabiendo todo y fui justamente al cine porque sentía que valía la pena verla en, en cines así que nada de una. Eh, si no la vieron ahora no, vamos sí, a empezar no. con obviamente vamos a empezar con spoilers y bueno si no les interesan los spoilers se, de, quedan, escuchen se esto quedan. igual claro esto sigue bajo la decisión de cada persona eh, son responsables de, de, de lo que vamos a decir o sea, ya vamos a empezar con spoilers bueno, jódanse. Eh, ¿de ¿qué va más o menos la película? la advertencia está hecha así que bueno, cada uno eh, tenemos eh, a Evelyn, protagonista eh, madre de una familia, está con su esposo con su hija, tiene un negocio eh, un lavadero vendría a ser, ¿no? sí, es un lavadero de ropa, no de autos, o sea, de ropa porque acá sí, conocemos, sí, sí. digamos, el lavadero de auto, bueno, no, de ropa, con La todas lavandería. las maquinitas ahí. Ahí está, lavandería. Que era, ese era el nombre. Acá el lavadero, La o más, más de auto, que entre, lavandería. Es que, de entre paréntesis, que entre paréntesis, es muy común que las familias como de, de chinos se pongan lavaderos en, tipo, los, los países a los que van. No sé por qué, sí. o sea, esta fama. Es como, sí, es, es como... Es como el supermercado, la lavandería. Es como un negocio muy eh, por ahí fácil para empezar en otro lugar. Puede para, ser. Para esa gente. Sí. O sea. Pues, debe puede ser que eso. Tenga que ver con eso. Pero sí, tienen este negocio y tienen que arreglar algunas cuentas, como que ahí los números están un poco complicados. Y en todo eso. Eh, digamos que se empieza a ir todo al carajo, digamos con el multiverso, porque de la nada, casi que de un momento para el otro, se ve envuelta Evelyn en esto de salvar a, al multiverso, porque básicamente le dicen eso, o sea, vos sos la indicada, o vos sos eh, la que eh, pensamos que es la ideal para, para derrotar a esta amenaza que, que puede destruir todo, y ahí va la película, o sea, vemos la historia de esta familia pero además eh, Evelyn intentando salvar al multiverso de esta gran amenaza que, sí, que sí, ya claro. vamos a hablar pero bueno ahora sí te puedes meter con spoilers lo que quieras decir lo puedes decir ahora sí me parece que me parece que esta primera parte va un poco va un poco de eso es una presentación al principio sobre la familia que si bien es cierto que nosotros no esperamos para dónde va, viste, que como que no sabes bien para dónde va. Yo al menos no mm. tenía ni idea de nada de la película cuando la vi. tipo La puse sin esperar nada. O sea, sin no, nada. no, yo tampoco. Fui eh, en serio. Tal cual. Entonces es como que tiene algunos, algunas señales de que se viene algo raro por, por varias cuestiones. Por ejemplo, no sé, una de las primeras cosas que ves, una de las primeras señales, digamos, que, que ves es eh, al marido ahí en las cámaras como que se va de un lado a otro. Eh, que está medio de fondo cuando ella habla con la hija, con Joy, eh, pero de verdad que no, no le prestás tanta atención como para decir, che, el marido anda en algo raro, simplemente decís, che, se ve la cámara, que el marido flasheó algo, pero no ves que hay algo de multiversos ni nada, o sea, ni te imaginás tampoco. Y, y sí, un poco cuando van a hablar de esto de los impuestos o de su situación con los impuestos, eh, o una especie de auditoría, lo que sería, no sé, ¿qué sería una FIP? ¿A dónde van? Sí, no sé sí. Van. ¿Sería algo como por FIP? el estilo, sí, eh, sí. Medio que ahí en el ascensor salta el marido y le pasa toda la info, le dice, vos no sos vos eh, y yo ahora no soy tu marido, básicamente, eh, y nada, vos sos la elegida para salvar al multiverso de este mal que se expande. Y un poco ella no entiende nada, que eso está bien trabajado en el sentido de que ella pone resistencia porque claramente no entiende qué está sucediendo. Eh, y él básicamente le va a mencionar todo lo que está pasando. A mí eso igual me parece bastante abrupto y bastante brusco por cómo está puesto en el guión porque es como, uy, directamente fue una bajada de guión, de, de información directa en la que ahora voy a tener que empezar a registrar cada cosa que pase porque acá va a haber reglas, ¿viste? Como que ya, ya desde ahí dije, uh, qué fiaca, pero bueno, de una, a ver qué onda. Y, y bueno, después va fluyendo bastante mejor, o sea, fue esa sola la bajada medio rara, después va fluyendo bastante mejor, bastante más tranquila, eh, que eso está bueno, pero yo tenía mucho miedo de que me, todo sea con la palabra, que igual un poco, un poco es, pero después por suerte se mete mucho con lo visual la peli. Y eso también me la, me la subió un poco porque dije, si no, esto pesadísimo. Y, sí, sí, es verdad. Y después, bueno, empiezan con esto de los impuestos, eh, una situación bastante clara, eh, que es que básicamente ella aparece como con muchas profesiones, una cosa así, ¿no? Eh, aparece con muchas profesiones, como que pidió un préstamo para una cocina, que pidió un préstamo para el karaoke. Hacer una película, claro, no sé, viste como cosas rarísimas, eh, que por supuesto la auditora, o como se llame el personaje este, no entendía nada. Y medio que Evelyn tampoco entendía nada, pero estaba envuelta como en esta, en esta ida y venida de multiverso. A todo esto el marido le pasa una hoja, eh, que es la hoja del divorcio, que después nos vamos a enterar. En la que atrás dice todas las reglas de lo que tiene que hacer para conectarse un poco como con ese multiverso. Y ella hace todos los pasos eh, y se conecta con eso. Y a raíz de eso empieza como a abordar todos estos multiversos. Y acá empezamos a ver, yo creo que al principio los maneja bastante bien la peli. O sea, no sé qué opinas vos. Yo creo que al principio los maneja muy bien en el sentido que vos tenés claro en dónde es que está Sí siento que en un momento eh, se va todo al carajo, por así decirlo, pero al principio empieza muy bien mostrándote como, bueno, esto es como si te dijera la torre de control, de acá se controla este, este universo, que es en este sentido se llama alfaverso, eh, en donde el marido es así o asá, eh, uh -huh. y donde ella es así u otra manera. Que a mí lo que ya no me empieza a gustar de la peli, eh, uy, uy, uy, uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, ya no, no, no digo que no me empieza a gustar, pero digo, como que ya veo raro que si bien son distintas versiones, eh, son distintas versiones, pero, pero es como que no se desarrolla mucho ninguna. Eh, y a mí lo que me pasó con Evelyn en particular es que yo sentía que si bien ella siempre era ella, o sea, siempre era ella en, en, en el universo, digamos status quo, por así decirlo, en el, el universo en el que eh, ella está, porque nunca, nunca deja de ser ella, digamos. Ella es ella en todos los universos, me pasó un poco eso. Eh, si bien cambia su vestimenta, cambia la ambientación, cambia lo que vos quieras, ella un poco siempre sigue siendo ella, no se desarrolla nunca como otro personaje o como otra versión y sin embargo todos los demás sí. Entiendo que ella igual tiene este poder de poder seguir eh, recordando todos los universos, ¿no? Sí. Pero siento que hubiese sido muchísimo más rico si ellos hubiesen eh, establecido como un bueno. Ella también cambia, pero es capaz de recordarlo desde el universo en el que está, que sería, por él el status quo, mechado con el alfaverso, ponele. Eh, entonces ahí ya empiezo a sentir como una gran incomodidad pero de todas maneras me pareció como que está muy bien porque es todo muy claro en la primera parte, me parece a mí. Todo muy claro y también ellos lo hacen claro desde lo, lo literal. Eso también pienso que la facilita un toque, tipo, él le explica las reglas. mira tenés que dar un, un saltaverso, saltiverso, no sé cómo se llama, eh, para hacer esto, para lo otro. todos desde la palabra, que eso no lo fuiste jotando, pero se, está todo bastante claro. Y eso me parece que está bueno para una película que va a ser compleja narrativamente. No sé a vos qué te pareció, pero a mí la primera parte me pareció espectacular. Dije, qué bien que está todo, qué sé yo, tiene sus cosas, pero está bastante bien. Eh, hasta la primera sí. parte la venía, la venía siguiendo muy bien. No sé a vos qué, qué opinas de la primera parte. No, a mí me pareció bastante bien, yo... Creo que esta, esta parte de eh, explicarnos todo, porque básicamente no solamente a Evelyn, sí. sino que a, a todos nosotros nos tienen que Exacto. dejar en claro de qué va todo esto, creo que se explica bastante bien. Eh, después, eh, más adelante, esto del salto verso, creo que se decía salto verso, sí. sí, eh, sí. se aplica con otros personajes que tienen que hacer distintas cosas para conectar con sus versiones de otros universos. Eh, es como que se usa, no, se usa más, no, no se usa una sola vez, o sea, eso está bueno. Eh, y esto de, de que Evelyn era la misma, yo lo vi de que era la misma en otros universos eh, porque para mí, esto ya es personal, eh, siento que esto del multiverso es una excusa en toda la película, y en este aspecto Termina siendo una excusa porque eh, como que nos quieren mostrar qué hubiera pasado si Evelyn eh, no se casaba. Que en un universo pasa. De hecho, ella le claro, dice al, claro. al esposo, tendrías que haber visto lo linda que era mi vida sin vos. Como que, te está <risa> matando, pobre. Pero eh, es como una idea de, bueno... Si a Evelyn le pasaba esto, quedaba ciega tal y cual. terminaba siendo cantante. Si a Evelyn le pasaba esto, de que le quisieron robar en la calle, empezaba a tal aprender artes marciales. Y... Tal cual. Eso, yo creo que fue una excusa, como bueno, está esto de vamos a ver distintos universos, pero eh, también la idea de qué hubiera pasado en, en esta vida si no sí, hacía tan ni tantos, hablar. las decisiones. Ni digamos. hablar. Tal cual, estoy de eh, acuerdo con vos. Y Todo es fue. como un, un qué hubiera pasado si sí, tal cual. Eh, lo que sí eh, me, parece, me parece piola que se empiezan abordando unos pocos universos, como si se dijera cuatro, así se empieza, eh, se empieza con cuatro, ponerle que son los que más aparecen, los más frecuentemente aparecen. Eh, y después un poco se les va, eh, se les va de las manos todo, queriendo, primero queriendo hacer reír a la gente cuando en realidad no, no está puesto eso. O sea, no es una película que te tenga que hacer reír. Eso está puesto. O sea, el recurso de la comedia. Porque no es una película que orgánicamente te haría reír. Ellos ponen escenas en las que se ve un universo gracioso y te pretenden hacer reír con eso. Que a mí no me causó nada de gracia. Me pareció una pérdida de tiempo y más confusión. Eh, eh. Pero agregan, Sí, sí, sí. Es que esto, eso está agregado. Eso está agregado. Ojo, pará, pará, pará, pará. Ojo... Ojo con. Eh, porque hay algo a mí que me fascinó. Ya con, con mi nombre de, del usuario de Instagram te debes imaginar. Entonces, ojo con decir <risa> que eso no te gustó porque se, se termina. Te corto, se termina acá todo. No, eh, no pero bueno. Igual sí, yo, te, para, para igual. Yo, yo no, no digo igual que. A ver. Vamos, vamos a decirlo eh, objetivamente hablando. Objetivamente hablando, la peli viene funcionando de una manera, ¿no? Yo siento sí. que lo que me pasó con esta peli es que viene con un funcionamiento. Que primero ya me cambian el status quo una vez, diciéndome existe también este universo. Después me dicen también existe este y este. Y después me dicen también existe este y este. ¿Por qué haces que existan este, este y este y este? Que no los vas a desarrollar, que no operan en la trama solamente operan visualmente y rítmicamente. ¿Eso está bueno? Sí, puede ser que esté bueno porque rítmicamente juegan su parte. Eh, rítmicamente juega su parte y yo creo que la película lo que empieza proponiendo entonces es una cosa y después termina en otra. Porque empieza con una propuesta que es argumental, argumentativa. O sea, se va a mantener la atención por lo que Evelyn tiene que hacer. Y después se termina manteniendo la atención no por lo que Evelyn hace, sino por cómo se dan las escenas, el ritmo y tal. Pero ella... En sí, no está haciendo nada, o sea, no está haciendo ningún. No está ejerciendo acción dramática. O sea, a ver, me pasaba que había escenas que decía, bueno, pero ella está, ¿va a luchar o no va O sea, ¿qué va a hacer? Porque entonces me planteaste un argumento y no estás desarrollando el argumento, estás como desarrollando otra cosa que está buena, pero hacela en otra peli si quieres, y en esta contame lo que me propusiste, o si no, eh, nada, vas a tener gente confundida como yo. Eh, que puede ser igual lo que hayas querido eh, y nada, obviamente podés optar por engancharte o por decir, no me copó, che no me copó, la dejo acá te podés enganchar también y decir, qué bueno esto, qué genial pero yo siento eso, como que hay una propuesta y se cambia la propuesta y, y juega mucho también con la impunidad eso la propia película Sí, es un obvio. poco impune, es un poco impune y a nosotros, esto es muy cuadrado, pero en la facultad bien te enseñan, eh, si vos querés contar todo no estás contando nada y obviamente si no hay límites no hay tensión y yo creo que pasó eso, o sea la tensión no está puesto en lo argumentativo, está puesto en lo visual y en lo rítmico, te vas a quedar si te copa lo visual y lo rítmico a verla, eso es muy claro. Si te interesa lo argumentativo, no te vas a quedar. O sea, vas a decir de qué me está hablando. Porque a mí me interesa lo argumentativo, poner Y yo decía, ¿de qué me está hablando? O sea, solo estoy viendo imágenes piolas, buena, una buena edición, un viaje mal que está buenísimo. Pero, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué querés? O sea, ¿por qué estás? Me pregunto mucho el por qué, ¿no? Eh, mm. Entonces, a mí me pasó eso. Eh. Siento que igual la primera parte está muy bien hasta que termina con ese final en el que ella estaba mirando la película que me parece genial, genial. Sí, buenísimo, sí, sí. Yo creo eh, que no... esa es la mejor parte de la película. Ese final es la mejor parte. A partir de la segunda parte, cuando ya me empiezan de vuelta con la imagen de ella, con los recibos y vamos, ya te das cuenta de que vas a ver otro, otros universos, ya es como, bueno, a ver qué voy a ver, porque qué apuesta va a ser mayor a esta. Y ellos hacen apuesta, pero de vuelta, sobre lo extravagante, no sobre lo argumentativo. Bueno, ahora en un momento van a ser piedras. O sea, como, está bien, no te importa más nada. O sea, ya en este momento se quedó el espectador que realmente le interesaba lo que, lo que estaba viendo. Eh, pero yo realmente sentí, me sentí muy perdida, muy perdida. La segunda parte medio rara, no sé, a ver qué te pasó con la segunda parte, quiero saber. Toda, todo este día igual de, de que sea todo bastante más loco. Eh, uh -huh. Creo que también va de la mano con eh, esto de que hicieron lo que hicieron. Y Tal sí, es, es posible de que se van como un poco a la mierda y queda todo... Eh, mezclado y es todo un, un, un bardo impresionante, pero eh, juega un poco también con, con lo que es la película. Eh, o sea, creo que sí, los claro, primeros pero... sí. 10, 15 minutos, 20 por ahí, es como muchas cosas, ahí todo de golpe, y, y después lo, lo explotan con esto de, de los distintos universos, eh, con algunos que por ahí nada que ver y son pequeñas eh, eh, versiones para mostrar y nada más pero eh, qué sé yo, sí pues, puede pasar esto de que te perdés un poco y, y no entendés nada creo pero que creo que, que también a eso va la creo película sí, obvio, pero para eso no veo esta película me veo otra, o sea, yo siento que este tipo de película está buena si realmente eh, se concentra yo, yo sentí por un momento que iba a ser brillante y por eso me puse muy mal después, tampoco es que me puse muy mal, pero sentí por un momento que iba a ser brillante, nah, no. De no, no, para nada, pero sentí por un momento que iba a ser brillante, después de esta primera parte dije, uy, a ver el remate, pero tenía que seguir teniendo lógica, si vos te fuiste a la mierda no la supiste sostener, no supiste sostener la propia lógica que propusiste, eh, y a mí me pasó cuando la analicé, porque dije, a ver, vamos a trazar todas las líneas de todos los universos y me puse con lápiz y papel a trazar absolutamente todas las líneas de los universos. Eh, ay, qué lástima que no, no es videollamada. Ah, tengo la hoja. Lo vi, lo vi, Tiene lo como, vi en lo mostraste, no en, como, un reen? Reen? en serio? Ah, puede ser sí, que sí. No me sí, sí, creo que lo, sí, lo, algo, algo mostraste eh, y Most, lo vi. Sí. Mostré eso, qué íntimo igual. Creo que estoy sí. muy desprolija. Sí, sí, sí. Se muy desprolija. Pero, bueno, son como 20 universos y si vos los ves cómo se van desarrollando, no hay lógica que sostenga eso. Entonces, si escapa su propia lógica, al principio sí empieza teniendo. Por eso a mí la primera parte me gustó y sostengo que es lo mejor de la película. Eh, la primera parte me pareció que estaba muy bien. Muy bien, muy bien. De hecho, estalla eh, cuando ella... Cuando ella está en esa que muere, fa, final, y estaba ella en el cine, increíble, ya está. O sea, increíble. Y cu cuando digo, uy, ¿y ahora qué onda? Y claro, en, en la segunda parte lo que me pasa es que empiezo a marcar que no solo hay un montón más de universos, sino que hay veces eh, que los personajes son, como si te dijera, inubicables. Porque empezás a ver mismo a Joy o Joy, o ¿cómo, se cómo era su otro nombre, que no me acuerdo. Eh... Eh, Tapuk, algo así. Eso. Ya lo... ¿No? Lo no me acuerdo. Sí, sí. Pero, pero empezás a ver a Joy, que también está en los distintos, o sea, ya, ya empezás a ver como que ella no es la única que recuerda a todos los universos. Joy también los recuerda. Y por momentos también el padre de ella. Bueno, eso en la primera parte, ¿no? Eh, y entonces ahí empieza a alterar lo propuesto en un comienzo por el marido que le dice que en realidad ella es la única que recuerda sus vidas eh, sus vidas o sea que vive sus vidas paralelas digamos entonces a mí eso no me quedó claro no me quedó claro no sé si no está construido pero no le encontré lógica alguna a que también los personajes eh, como no sé eh, esta chica o el marido se acuerden de, o se acuerden o digamos eh, vivan las vidas paralelas, o sea, como que no le encontré mucho sentido directamente a eso. Eh, entonces me pareció un poco eso, como que lo que propone se corrompe, se corrompe todo el tiempo. Y entiendo, o sea, yo reentiendo, se va, tenés que saber, reentiendo que siento que el siento que el Chabón dijo bueno no importa porque la peli da para esto. Pero eh, conociendo cómo es el proceso de escritura, o sea, vos no proponés algo y lo corrompés. Es como que vos te matás construyendo un mundo ficticio que después decís, bueno, y ahora es otro mundo. porque vale? Porque aparte la, el título es todo en todas partes al mismo tiempo, entonces vale. Es que no es tan así, o sea, sí es así, pero siento que... Eh, no están así en términos de que todo se vuelve muy volátil. Y para mí, donde ya le pifian en la segunda parte mal, con todo esto del bagel, <ríe> eh, siento que todo se vuelve más abstracto todavía cuando nos quieren proponer algo de lo existencial, ¿viste? Como que ahí, ahí decís, ah, hay algo acá medio filosófico, ¿no? Pero tampoco llego a entender de qué me están hablando. Eh, eh, porque no sé, ¿vos entendiste de qué estaban hablando con lo del el Con lo de con lo de eh, ir hacia ahí o a, ahí es donde se van, donde se van las cosas que no vuelven. Yo leí o mi sea, significado. ¿Y qué significado le diste? Yo no le encontré ninguno, la verdad. O sea, no, no Ay, entendí va. de qué me estaba hablando, entendí como que no era una película que yo no estaba entendiendo y que no había nada que yo no entendiera narrativamente, o sea que. que no había, no había herramientas ahí para entenderla, como que yo me las tenía que conseguir por mí misma, ¿entendés? Claro, claro, claro. Yo, yo interpreté esto, que también va un poco a, a lo de los otros universos. No sé, por ejemplo, en el que ella es chef y, sí. y tiene a este compañero que tiene al mapache que sí. lo maneja. ¿Esta es la parte que no, no te hizo reír? No, no, pero hay, una, hay, hay peores, ¿eh? Ah, bueno, no bueno, quiso, no, me, no, no me se termina el podcast, nada de la No se termina este episodio. Muy bien. <risa> no. eh, pienso, pienso que pienso la que es cualquiera es la parte de ellos con dedos de hot dog. No me parece gracioso. Y esa es, sí. No, me parece una estupidez. Una estupidez. Eh, una estupidez eh, tampoco una estupidez, bueno, pero eh, sí, eh, es medio cualquiera. Eh, nada Igual well, hay, hay cosas ahí que me hicieron reír. Eh, pero pero <risa> sí. Eh, no sé, por ejemplo, cuando tocan el piano con los pies o, o, o la mujer se va y se va sí. saltando porque no tiene que agarrarlas. Porque no. Claro. ¿Ves? Te estás riendo. Para ¿Me mí que me estás mintiendo riendo? para hacer para me, hacer la contra. Me estoy riendo por cómo me lo contás. Me reí más con vos que con la peli. Ay, gracias. Bueno. <risa> eh, pero esto de los universos, eh, por ejemplo, vuelvo al del. al del universo en el que ella es chef. Que cuando. Sí. Tiene ella como este momento en el que tira toda la mierda y sí. como que en todos los universos, digamos, arruina todo. Y como sí. que en el universo propio en el que nosotros estamos viendo todo, ella sí. creo que ahí es que rompe eh, el local y como que sí. tira todo al carajo. Porque está siendo bastante manipulada por, por la hija, que es eh, una parte de ella es la villana, que era Yobu eh, aquí ahí lo encontré. esa ahí está eh, Está en este lugar con el, el la dona gigante ahí, todos ahí, corte sexta. Eh, es, eh, yo creo que en todos los universos hay como algo que termina, eh, de, de nuevo, con esto que había comentado de eh, qué hubiera pasado si o las decisiones que cada uno toma en su vida y que se ven reflejadas en los distintos universos. Es como, bueno, hay uno en el que eh, ella es famosa, y sí. habla con el que en el universo conocemos es su esposo y sí. tienen como esta charla de, bueno, y eh, yo te amaba y no sé qué pasó y no me des falsas esperanzas y no sé qué, eh, con este en el que ella es chef, le habla a, a su compañero de trabajo que estaba eh, muy mal porque se habían llevado al mapache y se sentía mal porque no podía hacer nada, o sea, el mapache lo controlaba y podía cocinar sí. así y básicamente se ve que lo controlaba para todo en la vida porque era un inútil, eh, en el buen sentido, ¿no? Por un muchacho, pero Obvio. Eh, ella le dice, eh, eh, no recuerdo textualmente, pero como que le dice eh, ninguno eh, puede hacer nada si no es con alguien, como que todos necesitamos a una persona en nuestra vida. Sí. Y eso sí. yo lo tracé con eh, la hija y a esto iba con lo del eh, Bagel, la, la dona gigante. Sí. Que para mí es toda una representación y por eso la hija vendría a ser la villana eh, de, de todo lo que rodea a la hija en cuanto a su etapa en la vida, ¿no? siendo adolescente, pero además esta relación que tiene ella con su madre, de que su madre no la entiende, de que cuando le va a presentar a su abuelo, su novia, la madre como que la para y le dice no es su amiga, eh, de que cuando la está por despedir, le dice alimentate un poco más. Eh, esta relación muy complicada, que bueno, hemos visto miles de veces en el cine, relaciones entre claro. padres sí. e hijos que eh, no salen bien o que no están bien, sí. eh, pero que todo ese odio o todas esas cosas que su hija ve mal se ven representadas en esa dona y ella la quiere llevar a su madre ahí para que en algún punto sienta lo que ella está sintiendo, por eso al final... Tienen este abrazo y esta reconciliación y todo se arregla porque la madre logra entender eh, a su hija. De hecho, le presenta finalmente al abuelo, a su novia sí. eh, y todas estas cosas. Bueno, después eh, también el, el esposo es como que juega este rol de eh, que la ayuda en un momento, de que eh, en todos los universos como que eh, la termina ayudando un poco. Eh, terminan sí, reconciliándose, mal. porque tenían esto del divorcio en el medio eh, porque también así como con la hija, estaba toda esta cuestión de que no la comprendía, también con el esposo, eh, eh, bueno, eh. al principio de esta escena de que van eh, con la auditora y ven eh, bueno, él ve a esta pareja de ancianitos que estaban re cariñosos y no sé qué, y después cuando suben al, al ascensor le dice che, después de todo esto podríamos planear un viaje en pareja para distender, no sé, no sé qué, y ella le dice me decís algo más eh, para meter en mi cabeza y, y me explota, como que claramente la relación no estaba bien y después de todo esto, eh, con la excusa de los universos y, y de verse en otras vidas sin él, eh, como que recapacita y logran eh, de la mano de ella pero también de él eh, rearmar esta, esta relación yo lo agarré por ese lado o sea, por ahí fallé claro. cualquiera y claro. no sé, pero por eso me gustó y por eso iba a esto de que, más allá de toda la idea del multiverso, la sentí bastante terrenal, porque nos está contando la historia de una familia, que puede ser la de cualquier familia, pero en el medio te metieron toda esta ensalada de cosas que yo le encontré, eh, digamos, ciertos significados, claro. que bueno, yo creo que van a interpretación de, de cada persona que la ve. Claro. Sí, yo siento que... Yo siento como... Bueno, está buenísimo igual todo lo que, lo que interpretaste y, y... Sí, necesito todo. tomar agua porque hablé sin barro, sí. Ah, muy bien. Sí, yo siento que está, está bien igual que, se, que esté, en lo, que esté en lo filosófico, que qué sé yo... Sí, a mí me parece mucho, me parece mucho, me parece que está sobre... Sí, es mucho, ¿eh? información. No, no lo voy a negar, sí, sí. Me parece que es mucho y que no se termina de transmitir de la manera adecuada, que, la, que podría haber sido muchísimo más simple y muchísimo mejor, eh, porque también yo siento que eh, un poco es así... Eh, que también, eh, mientras más compleja sea la estructura, tiene que ser más sencilla la historia. Y yo sentía que, si bien un, en, un primer, en una primera instancia era sencilla, se fue complejizando todo. Eh, de repente, habí, eh, la hija era la mala, de repente, ella también aparece en todos los universos, de repente, como que, ¿viste? Es como, uy, un montón, espera o sea... Eh, jugaban un poco con que el espectador no, se iba a poder no, iba, no iba a ponerse a analizar todas estas cuestiones. Eh, y si la ves una vez, tal vez está bien. Yo cada vez que la veía, cada vez que me gustaba menos. O sea, la primera vez que la vi me gustó y dije, qué bueno, che. A ver si analizo y tiene sentido. No tiene sentido. O sea, todo lo que proponen eh, está absolutamente, o sea, diciéndote otra cosa después. Lo que yo veo que que me parecía muy fuerte desde un comienzo, es esto de que planteaban con tanta claridad las cosas, que dije, qué bueno que planteen con claridad, por más de que esté medio raro, eh, que sea todo hablado, qué bueno. Y después al final, nada, cuando quieren te explican las cosas, cuando no, no te las explican. O sea, como un poco esa es la lógica. Eh, y me pasó en esta segunda parte, que me, me pareció que, en un momento, eh, ¿viste? En el, creo que es el momento justo en el que en el que pasa lo de lo de las piedras, me parece, ¿no? Creo que es ahí. Eh, Puede ser, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que en, ese, que en ese momento se empieza a dar una charla y que yo la sentí como, esa segunda parte la sentí rítmica. Como que ellos quisieron generar otro tipo de rítmica. Y un poco por eso fueron por ahí, por ese lado. Eh, como que no sentí que realmente ellos quisieran comunicar algo fijo con eso. Como que quisieron dejarlo en la ambigüedad, tuvieron la intención de que sea ambiguo. ¿Entendés? Como que no creo que sea raro el hecho de que yo te pregunte por el bagel, vos me digas algo, y yo le pregunte a otra persona y me diga otra cosa. O sea, me di digo, bueno, ahí hay algo de lo narrativo. A ver... Eh, Está bien, está mal, bueno, no sé, depende de la persona. A mí, en lo personal, me gusta eh, que todos podamos tener no una misma respuesta, sí si una misma, eh, no una misma respuesta, ¿no? Sobre eso. O mejor dicho, una misma respuesta, pero distinta emoción. Está bueno que tengan distinta emoción las personas, porque obviamente está bueno que transmita distintas cosas, ¿no? según lo que a vos te provoque eso pero que ya no podamos hilar cosas de la trama, me parece un toque raro. Eh, por eso te, te decía antes de empezar, que a mí me parece que, ponele, si te vas a ver un sinsentido, quizás eh, David Lynch ayude mucho más, porque él desde el vamos no, no pretende contarte nada. Y bueno, entonces vos ya sabéis que la peli no pretende contarte nada, que te tenés que relajar y fumar, o sea, es así. <risa> Como que eso va a ser la peli, y está bien, o sea, y está bien, pero está todo en el mismo código, está, intenta contar algo, y a mí eso es lo que me hace ruido, no intentes contar algo si en realidad, no sé, es como querés contar todo a la vez y al mismo tiempo, ¿no? Como que es un poco como un caos, que nada, es válido, es válido, yo creo que es espectacular que a tanta gente le haya gustado, eso me parece muy, muy piola, muy valorable, eh... Me impacta también como eh, el tema de, de la estructura. A mí me parece súper interesante. Y sí de vuelta también, ¿no? Como que, ¿por qué esa separación en tres eh, tan rara? O sea, con una primera parte que dura muchísimo más que la segunda y muchísimo más que la tercera. No sé eso. ¿A eso le encontraste alguna explicación? Porque yo no, no le... No le... Eso, eso de separarlo en partes fue raro. O sea, me fue gustó. Fue raro. Porque usan el título y... y ¿Pero para qué? Eh, sí, no, no, no tiene como mucho sentido. No, yo no lo no, no encontré, porque aparte... Claro, porque aparte yo decía, pará, si la primera parte es todo, a ver qué significará todo. A ver por qué es el título de la primera parte. pero Y después busqué el, el, en la segunda, vez En todas partes, a ver. Y tipo, no, no sé, no le encontré. Me parecía más todo la segunda parte, por ejemplo, a mí. Eh... Y entonces ya ahí, viste, cuando no te empieza a cerrar nada, un poco, uno intenta, uno intenta, uno intenta, cuando no te empieza a cerrar nada, decís, guau, esto es un sinsentido. <risa> Punto. Eh, ¿Está bueno, está malo? está Yo creo que la experiencia está buenísima. O sea, está espectacular. Por eso está bueno también que la gente la vea en el cine. Eso me parecería genial, poder vivirla en el cine. Visualmente, sí, sí, sí. Yo creo, que, yo creo que es súper potente. Sí, es visualmente es espectacular. Yo creo que eh... sí. En eso no, no quedan dudas, claramente. Eh, pero sí, puede ser que eh, sea como medio, no sé si complicada, pero desordenada. Y, y como mucho. Eso sí coincido con vos, es demasiado. No. Eh, es y con que... muchas cosas sin sentido que no llegan por ahí a, a algo o que van a la interpretación de cada persona. Por eso yo le encontré una interpretación y, y me agarré de eso, pero no significa que sea así, digamos. Tal cual. Bueno, pero ¿sabés que Esto va acompañado igual también un poco de que a mí me encantan las estructuras desordenadas, pero que cuando las ordenás, porque podés ordenarlas, porque está establecido un orden desde el guión, tienen un sentido, ¿no? Como que cuando vos decís, ah, es brillante esto que acaba de pasar. O sea, acabo de hilar esto y es brillante entendés? Y yo esperaba un poco eso, por eso dije, "Para, la voy a ver una segunda vez." Y cuando la vi la segunda vez, tuvo menos sentido que la tercera vez que no, mentira, la tercera tuvo menos sentido. <risa> y cuando la vi por segunda vez dije, "Uy, tiene menos sentido que la primera." Y cuando la vi por tercera dije, "No, o sea, ya está, o sea, cada vez la entiendo menos, directamente." Y entonces ahí dije como no sé, ¿será la película que cada vez entendés menos? <risa> Puede ser. Puede ser, yo no la vi una tercera vez todavía, pero puede ser. Para por favor, confirmame esto si la ves por tercera vez. Sí, sí, sí, si la veo por tercera vez te, te lo voy a confirmar, eh, pero te podría confirmar que al menos la segunda vez que la vi me pasó que por ahí ya al final se me hizo un poquito más densa que la primera vez. Mira, bueno, totalmente, sí. a mí me... Me pasó exactamente lo mismo. Y la tercera vez que la vi, dije, ¿y para qué está esta tercera parte? O sea, porque, ¿viste que la tercera parte es como un, como si te dijera, entre comillas, final cliché, podríamos decirle? En el, en el que todo sale bien, sí, o Ponele, sí, sí. él, con él eh, que todo sale bien. Pero en el que todo está bien, y qué sé yo, y como que se vuelven las cosas. ¿Y, y por qué ese final, ¿No? Porque también yo pienso, si vos sos tan impune que podés poner cualquier cosa de final, porque yo pensaba, ¿y cuál sería el final ideal? Y no sé, porque es tan impune todo, que no sé cuál sería el ideal, ¿entendés? Eh, entonces yo decía como, bueno, no sé si me gustó o no el final, y no lo puedo decir porque no, no puedo seguir la historia. Tengo ese tema. Entonces eh, siento que un poco es eso. Eh, algo que me pareció muy bien y que ahí, bueno, me da cierta circularidad es que siempre se empiece con ella con los recibos, como que generando ahí un sistema de ella, empezando con eso. A mí me encanta cuando se generan sistemas. Me encanta que las cosas cierren. Me encanta. Sí, sí, sí. sí eso lo explicaste en, en sí. tu reel. Sí. ¿Ah, sí? Y confirmo que estabas con, con la hoja, con el mapa de todos los universos. Ah, ¿lo viste? Ah, no me acuerdo. Lo vi, lo vi pero, recién. Fue, es, pero es muy probable igual, porque lo hice después de verla por tercera vez, la del reel. Fue en el, en, el, en el primero. Hiciste dos reels y en el Ajá. primero, que le di like, ah, eh, sí. pusiste la hojita. Eh, ah, en el segundo, creo que el segundo no lo vi, pero sé sí, sí que hiciste dos. Tremendo. Eh, bueno, a mí eh, me pasó un poco eso, eh, que de repente me encontré como cada vez más perdida, o sea, cada vez más perdida, de verdad. Y algo que me pareció brillante es, bueno, este sistema, esta especie de sistema me ordenaba a mí. Yo cuando hay desorden busco cosas que ordenen, ¿viste? Como uh -huh. algo medio, no sé si instintivo, pero un poco desde lo humano queriendo, queriendo un poco bajar a lo racional, ¿no? Lo que estoy viendo. Y eso me ordenaba, me ordenaba que ella empiece siempre en el mismo en el mismo lugar, en el mismo momento Y entonces y con el círculo medio, viste que había un círculo como ahí, la dona, la dona Sí, sí en un momento aparece en, en un lugar, cuando van con el abuelo del alfaverso, que sí. Hay un sí. adorno, eh, sí. esos detalles boludos Y al principio de la película, al lugar que También. van, eh, es sí. el lugar donde pasa después todo Que de hecho el plano... Es exactamente ahí en, en el centro donde después aparece la dona esa que se quiere comer todo. Espectacular, espectacular eso. ¿Es verdad? En, cuanto a, en cuanto a detalles y esas cosas, ahí también creo que no podemos decir nada, nada malo. Está, está todo bien, eh, bien hecho. O sea, está todo bien eh, mostrado en la película, por así decirlo. Sí, a mí ese, ese, esas cosas de los círculos me gustaron mucho, como repetidos. Me pareció que eso me generaba un sistema. Y los ojitos también. Los Sí, tal cual, tal cual. Como hay, hay algo ahí como de lo circular que me pareció piola. Y que de hecho lo linkeo mucho porque tiene también... Genera un poco el sistema. Si bien no es una estructura circular porque no empieza igual que termina, pienso que tiene algo de circularidad por todas las veces que empieza y que termina, ¿no? Básicamente. Uh -huh. eh, sí. entonces, entonces, pienso como que eso le da un sistema y eso me, me tranquilizaba. A mí cuando encontraba algo, viste, que le encontraba un sentido, me tranquilizaba. Cuando no estaba como, ¿qué? Ah, ¿Qué me estás mostrando? Eh, pero eso me gustó mucho. Me pareció muy buena, ¿sabes qué? La parte en la que en la, que Joy la enfrenta a ella... Creo que es una de las primeras veces que le dice, ¿vos sabés quién soy yo? Una cosa así, ¿viste? Que están como en el pasillo ese. Eh, sí. Que después empieza a pelear. Eh, que con después los empieza oficiales. a pelear, sí. Que de eh, la nada que, saca unos consoladores. Saca. Sí, mal, mal, mal. Que la saque, la terminan rajando. Pero me pareció genial eh, esa parte, porque me parece que hay momentos muy lindos como de escenas de tensión entre, entre las partes, ¿no? Mismo cuando sí. la madre... Mismo al principio de la segunda parte cuando la madre quiere... La madre la quiere, viste, despertar. No, la quiere... ¿Qué, qué le quiere? Que le pega una cosa así. Que le, ella le dice, pegame. Pa, le pega, que qué sé yo. Que ella queda tirada en el sillón y después de repente es, es medio que se hace la que, la que en realidad era yo y no era la mala, ¿entendés? Eh, esas partes me, me parecieron geniales, esos juegos, ¿no? Como con los universos, porque ahí ves que hay un juego y hay una tensión y hay una dinámica. Eh, pero digamos, donde más se quería ir al carajo es donde menos me gustó a mí. Por eso eh, pienso que me concentré mucho en las partes como que sí, que le veía un re sí. Me pasó eso. Sí. Las partes, también, las partes de, también del divorcio con el marido me parecen geniales y me parece brillante el universo de, en el que ella es famosa, me parece genial es como un gran acierto. Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, a mí me gustó algo también, que dentro de todo este delirio y todas estas cosas como muy locas, hay momentos eh, como que en otra película podrían ser esas eh, charlas, conversaciones entre sí. protagonistas o personajes que son muy significativas y que, o sea, en la película te muestra eh, como un, un momento dramático, digamos, y nada más, o sea, porque te tenés que meter en, en, en eso, y acá pasaba, pero por ahí era un momento en el que están en este universo que son rocas, o sea, y sí. estamos viendo una conversación que tranquilamente podría ser eh, dramática en cualquier otra película, entre dos personas y, y son dos rocas que estamos viendo nada más subtítulos en, en la pantalla y estamos leyendo. Y, y eso, eh, que después pasa en otros momentitos en, en la película, eso sí. también como que me gustó. Como que es, es tan delirante todo y está tan llevado a esta locura de, de que cualquier cosa puede pasar en cualquier lugar de cualquier universo, que hasta las conversaciones que tienen ellas... Eh, o los personajes entre sí eh, también se ven involucrados, que son conversaciones serias en algunos momentos, por, por esto de, de tanta locura. Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, y esa era pienso, la escena que, que había dicho antes, que quería esperar a ver la reacción del cine, a ver qué la pasaba. La de la roca. Ajá. Sí. sí, yo sentí que un poco ahí es donde... O sea, yo siento igual que esa escena viene de que rítmicamente tenía que venir un silencio, ¿viste? Como que sí, venía todo muy Como pa, calmar pa, un pa, poco, pa. sí. Exacto, y aponen eso muy acertado en términos rítmicos, pero bueno, de vuelta yéndose a, a cualquier lado. Y, y me pareció que estaba bueno en algún punto, pero ahí dije peca de impune mal la peli. O sea, como sí. que es, yo ya no sé qué esperar y entonces, eh, como que. No es que no hay tensión, pero ya nada me sorprende. Porque, ¿qué vas a hacer para que yo me sorprenda? Eh, también un poco eso es, la, es mi pregunta, ¿no? Eh, mm. Y entonces al final lo sentí como... Ah, bueno, está bien. Menos mal que terminó, porque la verdad es que si no... Me seguía rompiendo la cabeza intentando entender algo. Pero me pasaba un poco eso. Eh, siento que sí está bueno... En términos de que hace mucho que no salía algo en cine con una estructura tan compleja. Eh, pero bueno, siento que tampoco es que es, está súper bien jugada. O sea, pienso que la gente que le gustó, le gustó más porque le encontró algo es, tipo, de ellos personal o que pudo ver algo de lo que la historia les transmitió. o de No sé, viste siento como un poco eso porque si me, no, no encontré a nadie que me dijo, sí, la peli cierra. O sea, no, no sé. No, no sé incluso si a, a mí tampoco me cierra. O sea, me, eso, le encontré claro, significados que, y cosas, pero exacto. cerrar no. Justamente exacto, lo que yo, menos pasa es que cierra. Tal cual, tal cual. Bueno, yo creo que un poco es eso, ¿no? Como que yo creo que toda la gente que salió fascinada que le gustó o que le encantó, se volvió loca, que sé yo, siento que generó gran empatía con el mundo y que le copó mucho esto de los multiversos y ver algo así. Y justamente la peli también le dio, le dio ahí bien, bien, bien, bien, eh, en que hace mucho que no salía algo con, con, esta, con esta locura también. Entonces sí. ahí garpó, garpó. Porque si salía en otro contexto, no sé, en un cine más experimental, en un contexto más experimental del cine, en la peli era como un, ah, bueno, está bien. Bueno, sabes, <risa> eh, eh, Ahora me hiciste acordar. Sí. Yo siento que eh, esto le pasó a, sí. no sé si la viste, Scott Pilgrim. No, no la vi. Eh, no en la su vi. momento fue como, uff, sí. ¿qué es esto? Y seguramente, claro. yo no la vi en su momento, la vi después, pero sí. habrá sido como, uy, ¿esto qué es? Eh, es rarísimo. Y ahora está como mucho más normalizada eh, una película así, pero sí. en su momento fue como, digamos, visionaria para lo sí. que sí. eran los estándares de, de las películas. Eh, es que sí, es que sí. creo es que... que es que sí, total. total. A, a este momento, esta película eh, sí. no, no vino, digamos, en un momento en el que no nos esperábamos nada de esto. Eh, y por eso, por ahí funcionó mucho más. Totalmente, sí. El arte es contextual y funciona en contexto. O sea, jamás podemos analizar una, un fenómeno, digamos, del arte separado del contexto. Y creo que también eh, por ese lado también trasciende mucho, porque de justamente, y ahora que me decís, quizás me hace un poco de sentido que en Argentina tenga mucho éxito y que esté, a, que esté aguantando, por así decirlo, entre comillas, ¿no? En cartel. Eh, creo que también, al consumir tanto Hollywood, Hollywood que ya sabes que es lo esperable, que es lo previsible, que es, que, no sé, ya sabes cuál es la frase que, que va a decir Adam Sandler al basquetbolista, <risa> eh, pienso que en algún punto... Eh, ver lo inesperado, ver lo que es, la, es todo el tiempo impulso, pulso como eh, lo instantáneo, el flash, el como meterte en ese viaje es lo que necesitaba un poco la sociedad, ¿no? Eh, sí, entonces pienso que le veo sentido que, que haya funcionado. Eh, y me alegra, me alegra muchísimo igual que la gente esté reabierta a ver cosas así, tipo me alegra muchísimo. Sí, sí. Sí, Porque, eh, ¿No? Como que. Está buenísimo. Eh, totalmente. Eh, me parece muy bien. Y la apuesta me parece genial. Me parece una apuesta genial. Eh, ¿Qué sé yo? O sea, y que te se abran a más cosas, a más cines. Claro. Sí. Tal cual, tipo, te la jugaste a ver qué onda. Eso yo creo que es súper meritorio. Sobre todo en el arte, que no, que no sé, en el arte así como más comercial, en entre comillas, no, la gente no se la juega, ¿no? Bueno, eh, eh, hablábamos de esto de que es una película independiente Sí. y puede ser que esto se espere más, o sea, por un lado se esperaría más de una película de esas que son más tanque más hollywoodenses, sí. más pesadas Sí. Eh, pero a la vez es una idea que ronda más lo independiente o sea, esto no, no, no estaría en las películas más principales del mundo y a la vez no, como bueno. que se, se mezcló bastante bien, como que es una película Ajá. independiente con una idea que se le podría haber ocurrido a cualquiera y que está llevada así, pero que logró pasar esa barrera de una película independiente, como que ya es más que una película independiente. Y eso está bueno, sí. o sea, no, no suele pasar y totalmente. está bueno que pase. Sí, sí, to totalmente. Eh, me parece que, que igual está bueno ya era hora, ¿no? Como que las películas independientes no queden en como, ah, es lo independiente. Eh, yo no entiendo, hay películas que vos decís, yo no entiendo por qué no tiene más trascendencia, o sea, no, no sí. lo comprendo. Eh, sí. Y viste, después las titulan como películas de culto y es como, en realidad, es lo que la gente tiene que ver. Bueno, <risa> eh, con, con Scott Pirin sí. pasó eso. Eh, Ahí la tengo después. que ver. La tengo mucho tiempo después le tomaron más aprecio a la película ¿viste? es que pasaba eso con el cine como que la ponían, no pasaba nada y 20 años después era como la gente reivindicando la peli, ¿no? Eh, sí, sí, pero sí bueno, pasa mucho pero espero que ahora le tengamos valor a lo que a lo que está ahora vivo, ¿no? Sí, que, obvio. Tengamos que, esperar. que, que pero no bueno. tenga que pasar, claro 15 años mm -hmm. para decir ah, esta película era buena no, claro, que sea ahora, claro. en el momento Totalmente, eh, totalmente Bueno o que eh, valga la pena ¿no? Que, que, que valga la pena la película Por eso yo en ese sentido la recalco Mucho como una peli interesante, porque me parece Que vale la pena eh, mm. O sea, también me pasa, me pasa un poco También eso ¿No? Eh, con, con películas como de Rocky Horror Como, o sea Igual de Rocky Horror me gusta Y para mí funciona Ahí ah, esa yo no la vi Ahí no la... pero pero sí siento que eh, eh, tiene un nivel de impunidad tiene como hay ciertas cuestiones que vos decís mm, y hasta dónde y qué onda pero bueno cuando termina es cuando tiene que terminar y eso es lo que hace bien viste que hay pelis que no terminan cuando tienen que terminar y sí sí sí este, en ese sentido como que bien pero bueno también viste todo el mundo se fue del cine nadie la quiso ver la crítica la destrozó y tipo, después es como que todo el mundo amaba la película así mm. que espero que seamos la generación que por, menos, que por lo menos le da cabida a esto sí, sí, sí sí por el otro lado, gente que se enoja por una escena de la gear, pero bueno <risa> eso. Pero eso pero eso no sé si es nuestra generación ¿Vos decís? No, no, no, no, no, no ¿no fueron los más grandes? los más bueno, grandes, no sí, sí, sí, sí, sí, sí seguro decidí. Sí. No, tocó en este tiempo, digamos, en esta época, sí. pero no es de nuestra generación, claramente. No lo oí de ninguna persona de nuestra generación, lo oí de todos los no, no. grandes. No, sí, sí. De hecho hay un video bastante raro, dando vueltas, de gente, creo que era de Ecuador. Eh, nada contra la gente de Ecuador, eh, pero eh, era de ahí, o sea, no, no puedo negar la ubicación, ¿no? Eh, sí. Que eran personas, tipo padres que sí. con un hashtag decía como que yo, yo no voy a llevar a mis hijos a ver esta película porque no sé qué y no sé cuánto, no. y el video era muy bizarro, después te lo voy a pasar, muy muy bizarro, pero Ay, sí, no. hay, hay gente que, sí, eh, todavía no, no se abre a esas cosas, y es más, cuando fui a ver la película, no sé si la viste, me no pasó que cuando, cuando pasa esta escena, sí. yo estaba como, eh, o sea, es natural, o sea, no, no veo nada malo, pero claro, hay gente que todavía se quedó como en el tiempo sí. y bueno, la prohibieron en varios países. Eso es lo que más bronca me da, como que por esto... Eh. Sí, sí. Y, pero imagínate que prohíben ir a la gente que, que no está casada junto al Mundial. O sea, ¿cómo, cómo sí, nos van a será, prohibir un beso? Cosas raras ahí o sea lados, sí todavía. Sí, no, y por suerte, bueno, festejo que más o menos eh, Argentina no está, ta, no está tan mal. Eh, no, no, quedate tranquilo igual, que... igual hablamos de Buenos Aires, ¿no? Hablemos de Buenos Aires pero... Sí, pero bueno, sí uh, Al bueno. menos acá se estrenó Claro <ríe> que, No, eh, es que sí y no, y vi, y aparte... no vi gente disgustada O sea, gente de esa edad Que se quejó en todos lados del mundo No la vi en, en, en, acá en Argentina Disgustada por esto O sea, por lo menos ahí, qué sé yo eh, Bueno, pero hay gente en todos lados Y para todo Totalmente, totalmente, eh, sí, coincido, sin ir más lejos, como no sé si viste, pero hubo un ataque acá en Oslo. Eh, no, ¿qué pasó? Contame ¿Sí, no? novedades. Eh, novedades por el mundo. Hubo un ataque, no sé, algo así como que entraron un bar gay y empezaron a disparar. Bueno, algo así, medio raro. Uh. Sí. Eh, bueno, y, y en Estados Unidos, eh, esto del aborto. Ah, eso De lo que... Vi, eso lo vi. Digamos... La ley que estaba, que habilitaba a, a las mujeres a poder abortar, ahora, digamos que sí, la, sí, la... la sacaron. O sea, es ilegal. Y hay lugares sí. en los que eh, hay prisión y todo eso por, por hacerlo. Y Terrible. es como bueno. Eh, Terrible. Terrible, cómo volvés atrás, amigo, claro. Sí, y, y sobre eh... eso hay una película muy buena, no sé si la viste. A ver. Never, Rarely, Something's Always, creo que se llamaba. No, igual eh, no la vi con ese título. No sé si. No, en. en sí, never, está. really something always. Nunca está, a sí. vez, a veces siempre. Que sería. Eh, es muy buena. Si no la viste, mirala. Ya va... me recomendaste dos pelis que me receban, ¿eh? ¿eh? Así está. Que... y esta película va derecho con, con esto que pasó en Estados Unidos. O sea, de Al cabeza. Toque. Al toque. Y. Sí, qué sé yo, hay. Hay de todo, lamentablemente. Lamentablemente por, por las cosas malas, ¿no? Pero bueno, también hay de todo en cosas buenas y, y hay que, que seguir con eso. Y sí, y sí, qué horror. Pero bueno, así estamos. El mundo es un lugar mejor con, con películas buenas para ver y disfrutar. <risa> y totalmente, no queda otra que vivir en el mundo ficticio de la película. <risa> sí, sí, sí, a veces sí. A veces sí, casi siempre. Así que eso es lo lindo. Eh, bueno, yo creo que dijimos todo. O todo lo sí, que había para yo, decir. Yo, yo, creo que, yo creo que sí. Eh, y además, eh, bueno, a mí me encantó el Rakakuni. ¿Cómo lo llaman? Ah, te, ¿Te gustó? Sí. Yo primero amo a los mapaches. Uno sí. de mis personajes favoritos de Marvel es un mapache. Y acá cuando ya agarraron al mapache, que encima lo combinaron con esto de Ratatouille, sí. yo estaba volado, o sea, me encantó, me, me encanta. encantó, completamente. Eh, ah, sé que no una, te reíste, cosita, pero... una, una cosita, una cosita que, que me interesa decir, ah, sabes que No sé, quiero saber si a vos te pasó esto, pero al a principio yo, yo pensé que las tres partes estas de la peli podían llegar a ser como un desorden cronológico, que podía terminar por la, con la primera parte. Pensé claro. como que estaban desordenadas y ahí le encontré otro sentido. Pero eh, me pasó que dije, no, ni loco está pensado esto así porque la segunda parte no empieza, o sea, si empieza por una parte debería empezar por la, por la segunda y la segunda está como muy estallada para que empiece, ¿entendés? Entonces me pasó uh -huh. un poco eso también, no le encontré, a esto de las partes por lo menos no le encontré nada. No sé si vos te lo preguntaste o qué onda. No, no, no, eh, si la veo una tercera vez te aviso y me fijo en si eso, no. Pero, pero no, eh, no me pasó eso en específico. Pero bueno, igual, a ver, si algo quedó claro en todo lo que hablamos es que está bueno esto de que más allá de si nos gustó mucho, nos gustó poco, no nos gustó tanto. Eh, está bueno esto de que nos pase con una película, o con lo que sea, el arte en uh -huh. general, de sí. interpretarlo como, como lo interpretemos. Que no haya una sí. idea sola y que sea así y que no puede ser de otra manera. O sea, que le encontremos distintos significados y distintas cosas. Incluso cuestionándonos sí. todavía. Totalmente, totalmente. Y también creo que un poco... Eh, hacia la película, ¿no? Todo esto que estamos haciendo sí. El debate que vos entendiste algo Que es otra cosa, que bla Me parece que hace a la peli mm, Que Raka Kuni fue lo mejor Sí, sí ah. <risa> Que Comprendo. la mejor parte es la de ella cocinera Sí, sí <risa> eh, Y nada le, A mí me, me gustó mucho Así que vos vas a decir primero Tu calificación yo, calificación y... Eh, si, tenés, si tenés, acá no, no te y, voy a olvidar. No me vas a olvidar. No, a ver, eh, yo me resisto un poco a poner calificaciones porque ni idea cómo, cómo guiarme, pero le voy a poner un 8, le voy a poner un 8. Porque bueno, me parece... Sí, me, a ver, me parece una película interesante, que eso es lo principal igual, porque cuando algo no te parece interesante... Eh, es un bajón, o sea, algo artístico que no es interesante, ¿qué? O sea, por lo menos a mí me pareció que es interesante, que cause todo esto, eh, me parece una genialidad, más allá de todas estas cosas que no cierren y que bla, sí me parece que esos dos puntos, le falta coherencia, le falta bajada, le falta... Le falta no estar, que no, no estemos tan perdidos, no sé, me parece un poco eso. Eh, pero después eh, me parece que rítmica y visualmente está muy bien la peli y eso, la palabra para mí es interesante Sí, muy bien muy bien me gustó eh, y bueno, mi a calificación ver, vos... sí, pero me parece que es obvia creo que es obvia Vos le vas a dar un 10, seguro Obvio, sí <risa> pero por supuesto Yo vi mucha gente en las redes que le dio 10, o sea sí, es, un, sí. es una red, película que todo el mundo le dio 10 algo que pasa con esta película es como que en un momento ya está. O sea, esto de que dijimos que era mucho, yo sentí en un momento como bueno, ya está. Que pase lo que tenga que pasar, están pasando un montón de cosas y, y yo lo como que lo acepté, lo acepté y, y, claro. y lo tengo como algo bueno. Que puede ser para claro. otras personas como que no tanto, o sea, eso está buenísimo también que, que pasen muchas cosas con una película. Obvio, obvio, me, me parece genial. Eh, yo de hecho igual hablé con gente que no le gustó tanto también y, y claro, hay mucha gente también como por otra parte pensando en esto de sí, pero si unís las partes no tiene sentido o si como sí, pero o sea, como que hay, hay mucho de esto, como depende de cuál sea tu bajada, ¿no? Y, y depende cómo la mires eh, un poco lo, lo, que, lo que te pasa y también de dónde vengas, ¿no? Como también eso, que, de dónde vengas, qué experiencias tenés y tal. Yo siento como que las cosas me, a mí me tienen que cerrar, me tienen que dar un, un, algo, un algo para que yo analice y que a mí me cierre y que diga qué genialidad, ¿entendés? Eh, siento eso, como que si yo la sigo analizando y si, sigo cada vez más perdida, y me pareció interesante nada más, pero bueno, es eso. Que no es poco igual, no es poco que hoy en día algo parezca interesante, de verdad que... No, obvio. Que, de verdad que es bastante complejo, de hecho. Eh, así que festejo, festejo que, que haya estado en el cine y qué bueno que le esté yendo bien allá. Me alegra mucho. Eh, y ojalá se estrene allá en Dinamarca en algún momento. Sí, yo, sí, yo creo que sí, ¿eh? Eh, pasa que tienen distinto orden como las carteles. Yo me redo doy cuenta porque ustedes suben ya reels de cosas, ¿no? Que yo todavía acá, no, no, no sé, no sucedieron y viceversa también un poco, ¿no? Bueno, ahora, por ejemplo, Elvis está, está en cartel como allá Claro, acá todavía no, no se estrenó. ¿Ah, no? No, 14 de julio. Ah, ah, acá se estrenó hace una semana, ¿ves? Bueno, me pareció loco porque entré a Letterboxd y vi como sí. que ya había gente que, que la estaba calificando, y era como, para si sí, Todavía no se había estrenado. Pero sí, es eh, como algunas cosas desordenadas sí. en cuanto a los sí. estrenos. Sí. Bueno, mira, esta se... y Top Gun pasó al revés, ¿eh? eh salió acá después, creo. Eh, no. Así que sí, no sé bien cuál será. ¿Y la de los Minions cuándo se estrena ya? Ah, no tengo ni idea. La de los Minions Ay. me tiraste. Sí, acá se estrena ahora el jueves yo estoy re manija, ya... Eh, a, ver, a ver. Ya te digo. Porque todavía acá no aparece. Elvis, si sí, ya aparece... Eh, ¿La fuiste a ver, ¿Sí, Elvis? No, me... no, no, no, voy a ir igual. Voy a ir la semana que viene seguro. Pero um, todavía no la fui a ver. ¿Sabes qué... Um, ¿Sabes qué no? No me digas no que no se estrenaron los Minions. No está en próximos estrenos. No, bueno, ¿eh? muy mal Dinamarca. <ríe> Por lo menos acá. Eh, igual te, tienen que saber ustedes que ustedes creo que allá están en la mejor época del cine y acá está en la peor porque es verano, nadie va al cine. Ah, es verdad, claro. Sí, bueno, sí, acá así. pasa con, con, así con que, el verano. As, sí. Así que la programación está ligada a eso, ¿eh? O sea... Sí. Eh, la gente está de vacaciones acá, ¿eh? o sea, es como su enero, febrero, esto es verdad, es verdad entonces eh, nadie va o a sea, decir no sé si conviene, tampoco que estrenen cosas eh, por ahí por eso esperaron para Top Gun no sé, andás a ver eh, tiene que haber una lógica como de, pro, de así, de programación claro, es distinto uh -huh, eh, pero, tiene que pero en Estados Unidos, Estados Unidos no tiene, digamos, el mismo calendario que ustedes o sea, allá sí. no están también en vacaciones de verano y tienen los eh, los estrenos como acá. ¿En Estados Unidos? Sí. sí, pero no sé bien cómo es, porque no sé, no sé bien cómo es, pero es distinto igual. ¿eh? O sea, y además es como que acá se tienen las vacaciones eh, distinto, tienen una semana, después vuelven, después tienen otra semana. O sea, es, es como distinto cómo se manejan. No sé, sea, ahora ponerles están egresando todos. Terminó el año lectivo, eh, uh -huh. estas semanas. Así que no sé, no sé cómo funciona Estados Unidos igual. Pero de todas maneras también es otra industria y también es otra gente. La, sí, la gente. obvio. Vos pensás que, eh, aparte depende de dónde vivas, ¿no? Eh, vos pensás que Dinamarca, los daneses esperan el verano para irse a la goma. Así que básicamente no es que quieren ir al cine ahora. Bueno, de, de distintas culturas, eso seguro. Tal cual, tal cual. Y cambia completamente. Tal todo. cual. Pero sí. Eh, sí, en, en, más en octubre se pone más el cine, por ejemplo el tea eh, Bueno, el teatro se pone más ahora Pero el cine en general como es más lo eh, Como actividad, es como una actividad más de invierno tal vez Sí, sí, sí, sí, sí. Y acá estamos por entrar a las vacaciones de invierno Así que también los claro. estrenos van ligados a eso claro también puede tener que ver con eso. Pero ni idea, la verdad es que no sé. Ojo, eh, quizás te estoy diciendo esto y no sé, la semana que viene actualizan la página y se estrena Minions. Pero yo te digo lo que vi hoy en la página, no, no aparece. Uno de los porque... estrenos del año, debería estrenarse. Sí. Ah, sí, pero... Así que sí, eh, y además para los niños. Sí, sí, sí. Sí, para los grandes también. Yo... Vos las cosas, vos yeah. ah, te gustan los Minions. Sí, me encantan los Minions, por favor. Aguanten los Minions. Eh, bueno, hasta acá esta reseña de Everything, Everywhere, All At Once, que hablamos de muchas cosas. Eh, hablamos también, de un montón de cosas. Que, sí, sí. T todo en todas partes al mismo tiempo. Hablamos de todo. Claro, quisimos que... hacer un podcast que esté ligado a la temática de la película. Exactamente. Así que eh, metimos todo. Ensalada de, de cine, obviamente. No, no vamos a hablar Tal de... Así que ahora cosas, volvemos bueno. a empezar el podcast. <risa> no. Otra vez, eh, pero nada, un gustazo que, que hayas estado acá. Muchas gracias por decirme. A mí me encanta, me encanta grabar podcast. No soy tan canchera como vos, quiero que lo sepas. No, yo no soy canchero, así que. Nah, no sé. Pero sí, sí, hiciste un no montón. Sé lo que escuchaste, ya. pero bueno. Eh, sí, sí, eso sí, hay bastante, hay experiencia. No sé si canchero, pero Ay. está bueno, la experiencia. ¿por eso? Pero ese es un montón, ya igual. Yo me doy cuenta sí, que mira. es complejo el mundo, ¿sí? Sí, sí, sí. Um, es lindo, a mí me gusta, así que eso está bueno. Um, pero nada, gra gracias de nuevo por estar, por más que nada la diferencia horaria, que allá ya te, te querés ir a dormir, más o menos. No, supongo. tengo que comer, acordate de eso. Comer y dormir, pero ya sí. es eh, tarde, así que nada, agradecerte por, por estar. Podés eh, mencionar tus redes, ya que también hablamos de, de tus redes y de tu contenido. Este es tu por espacio supuesto. para que menciones tus redes. Bueno, muchas gracias. Es arroba Berenice Quido, Berenice se escribe con B larga y ce al final. Aunque no se pronuncie cuando lo decís, no sabemos por qué. Soy Berenice, <risa> pero se escribe Berenice. Y es Berenice Kido, todo junto con doble de Quido, como Beatrix Quido. Y tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook, pero no lo uso, chicos, es la verdad. Nadie usa Facebook, nadie usa nadie Facebook. Usa... En Dinamarca se usa mucho. ¿En serio? Sí, la gente, la gente te agrega al Facebook, no al Instagram. Eh, pero yo no lo, no lo uso, no uso Facebook. Así que Instagram, TikTok, próximamente con podcast de escritura tendré. Muy eh, bien. Muy la, bien, la primicia. La primicia a la largo en tu podcast. Ay, me encanta muy esto, bien, Muchas gracias. gracias. Qué lindo. Gracias por el espacio. Que quiero que lo sepas que vos me motivaste un montón igual porque yo quedé reenganchada con el mundo del podcast cuando vos me, me llamaste para hacerlo de Spencer, así que te agradezco un montón. porque Me, me motivaste. A, sí, me, me re motivaste a que se puede, porque yo estaba como con rechazo con el podcast. porque sentía no, que, que nada, que no, no sé bien cómo manejar la voz, qué sé yo, y bueno, pude ya... Estoy grabando el tercer capítulo, así que próximamente estará disponible. Muy bien, qué lindo. Eh, muchas gracias por, por esas palabras, la verdad que es muy lindo que digas eso. Y sí, eh, lo replico para la gente que está escuchando, que por ahí tiene ganas de empezar con un podcast o, o algo por el estilo. Eh, es fácil, o sea, es como este dicho de cualquiera puede cantar, sí. que es un poco así, pero tampoco tanto, porque tenés que tener ciertas habilidades. Para cantar bien, ¿no? Digamos. Eh, sí. Lo del podcast, eh, realmente cualquiera lo puede hacer. Mientras tengas un micrófono y, y una compu. Y ganas. Y ganas. La paciencia. Ya, ya lo, lo tenés. Por ahí, no sé, si querés ser youtuber, ahí ya necesitas un poquito más de cosas. Tal vez. Otros conocimientos. La edición por ahí no es la misma. El podcast... Es bastante accesible y se ve también en que mucha gente tiene su, su espacio eh, eh, en este mundo. Y, y, bueno, si están con esa duda o les interesa, tienen curiosidad, métanle. Porque la verdad que está muy bueno. Buenísimo. Buenísimo el mensaje. mensaje alentador, sí. <risa> eh, y, bueno, vayan a seguir a, a Bere, que tiene estos Reels muy lindos. También sube fotos muy lindas de ella ahí con, <risa> en Berlín. Pasando por Berlín, me voy de vacaciones a veces, claro. Haciéndose la modelo en pollera y suéter azul. Eh, <risa> así que vayan a seguirla. Eh, y a mí me pueden seguir. Banca que perdí la página. Acá está. Igual lo digo siempre, pero para tener ahí de fondo, por si me pierdo. Eh, me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función. Y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Mi Instagram personal, Pancha Raccoon, Letterboxd y Medium, donde hay reseñas. Se va a ver el guido, me encuentran ahí. Y bueno, eh, de nuevo, muchas gracias, Bere, por estar acá. Muchas gracias a vos. Algún día voy a ir a Dinamarca. Estuve viendo precios. Está por complicado. Supuesto. Por supuesto. Pero es un sueño. Me encantaría ir en algún momento ahí. Sí, re, re, vas a venir. Así que nada, eh, muchas gracias por estar nuevamente acá. Espero... Que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.